Por la palma de mi mano circula el espíritu de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados más remotos y de los hijos que no tendré. Por el espíritu de mi abdomen circula todas las tristezas de mis padres, de mis abuelos, mis antepasados más remotos y de los hijos que no tendré, por el espíritu de mis hombros circula el sudor de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados más remotos y de los hijos que no tendré, por las cicatrices de mi espalda circula, la alegría de mis padres, la alegría de mis abuelos, la alegría de mis antepasados más remotos y la alegría de los hijos que no tendré. Por el azabara de mis ojos circula la melancolía de mis padres, la melancolía de mis abuelos, la melancolía de mis antepasados más remotos y la melancolía de los hijos que no tendré. Por el camino de mi sexo circula los crímenes de mis padres, los crímenes de mis abuelos, los crímenes de mis antepasados más remotos y los crímenes de los hijos que no tendré.